Bueno, pues eso, que no es cierto lo que exponen en, en su moción, que no se está poniendo en riesgo nada y mucho menos los centros de, de, de educación especial. Se lo voy a explicar de manera muy breve y además muy sencilla ya por las horas que, en las que, que estamos. Eh, no se van a cerrar los centros de educación especial y no se van a cerrar porque son necesarios, muy necesarios para muchos alumnos y alumnas. Eh, lo ha repetido un montón de veces la, la ministra de, de educación eh, lo que se quiere hacer es promover la educación inclusiva eh, un concepto mm, quizás a lo mejor que no acaban ustedes de comprender bien y que viene a decir que la educación mm, algunos niños y niñas o algunos jóvenes con necesidades especiales, pues pueden ir a centros ordinarios e integrarse eh, perfectamente siempre que los papás y las mamás estén de, de acuerdo. Y para ello lo que se quiere hacer eh, desde el Ministerio de Educación es mejorar los recursos humanos y materiales de estos centros ordinarios. Y ya está, o sea, no, no hay más. Eh, no, o sea, una cosa no quita la otra, son cosas totalmente eh, complementarias. Eh, nada más. El tercer acuerdo que ustedes proponen en su, en su moción, que nos ha llamado la atención porque dice, les leo, dice que se envíe copia de esta moción del resultado de la misma, así como de los votos de cada uno de los grupos municipales a todas las asociaciones de discapacidad de Móstoles, a la AMPA del Colegio de Educación Especial Miguel de Unamuno, a la dirección del mismo colegio y bueno, a las plataformas que, están, eh, que defienden eh, su moción. Eh, me, nos ha extrañado porque parece que lo ponen ustedes ahí con un tono como de amenaza, que se enteren todos los, lo, las asociaciones de discapacidad de Móstoles no me disculpen es que ya estas horas eh, pues eso que parece que lo dicen como con, con retintín y bueno yo creo que todas las asociaciones Ay, disculpen, disculpe el público y disculpen, disculpen. Por favor, disculpen. Bueno, que nos conocen que aquí en Móstoles todas las asociaciones de discapacidad de Móstoles. O, la, o, como nos gusta a nosotros decir, las asociaciones de personas con diversidad funcional conocen perfectamente la labor que ha realizado tanto en el otro mandato como la que se va a realizar en este, por este grupo eh, municipal y, y, bueno, qué decir de la AMPA de, del Colegio de, de Educación Especial eh, Miguel de Unamuno. Eh, ¿Qué decir? Eh, la implicación que tuvo la concejala de Educación en el mandato, en el mandato anterior, la implicación de, yo creo que, de, ya no solo eh, de la concejala, sino de todos y de toda esta corporación y el cariño que, que les tenemos. Que disculpen de verdad que me haya salido esta risa floja. Muchas gracias. Eh, esperen, esperen. Eh, se me olvidaba decir que, que como no compartimos eh, lo que expone Vox en, en esta moción, pues no vamos a tener en cuenta las enmiendas que, la enmienda que propone el Grupo Municipal de Ciudadanos. Gracias.